Esto es Pasa con ustedes Noticias Tumas. Y hoy te las noticias más importantes de la animación en este año que ha empezado muy fuerte. Bienvenidos. Hey. Bueno, te comento que esta semana a través de las redes sociales de HBO Max y también el anuncio más importante es que llegará a Latinoamérica Las personas que estén suscritas a HBO GO Cambiarán a HBO Max Y no se le hará ningún costo extra eh, por el cambio Les comento de que esta se van a través de las redes sociales de HBO Max una de las series anunciadas es Vilma ah, Es una precuela antes de encontrarse con los chicos de Misterio a la Orden Va a ser un poco más adulto Va a tener 10 episodios y se va a transmitir a través de HBO Max También Close Closen... Bueno... Dejo aquí el nombre para que ustedes tengan una referencia. Renueva para una segunda temporada y esperemos que otra vez se haya comprado la parte de distribución en Netflix. Pero pues ya sabemos que llega a Latinoamérica en junio, entonces, pues, lo verán a través de esta plataforma. Contará con nuevos episodios y ha dicho uno de los productores de esta serie que está muy contento que se haya renovado esta serie. Otra de las series anunciadas es Disparate en Marte. Es una historia original en la cual se cuenta la historia de un astronauta o de un chico que vive en una universidad en Marte que va a vivir ciertas disparates, ciertas cosas en este mundo de Marte. Otra de las series es Hello Paul. Que va a poder el músico Salomon Man. Que nos contará la historia de un gato. Que es un músico milenio. Que vive con un ratón. Algo eh, histérico. Y un, y un tercer personaje que vive con ellos. hoy es la historia de un hombre de 30 años. Que recién cumplidos. Y va a vivir la vida de un adulto. Todo lo que tiene que saber sobre esto. Y también poder conseguir su sueño de ser un artista. Consagrado pues para su edad. Un canine bayer. Eh, es la historia. De unos robots que por accidente matan a sus dueños y ahora le tienen que pasar por humanos y vivirán historias superamente extrañas. Creado por Brendan y Greg, estos hombres crearon esta serie y esperemos que en la no va... plataforma sea popular porque como están eh, explotando mucho el área de animación, esperamos que esta serie sea algo muy interesante portada es la historia de un dibujante de cómics que se empezará a envolver en cosas de espionaje un thriller muy emocionante y cada una de estas nuevas series pues llegará a través de la plataforma de HBO Max ¿Quién se imaginaría que un juego de mesa llegaría a tener una serie animada? no es la primera vez que pasa en 1985 a través del director John Linning o Dean Lin, eh, llegó a las salas de cine, ahora tendrá una nueva adaptación a animación y esto llegará a través de Fox Entertainment, A1 que serán los productores ejecutivos y creadores de esta serie Tenemos que Fox Entertainment pues, es algo que es de Disney no sé en qué formato llegará o por dónde llegará pero están los pendientes de esta serie que al tratarse de un juego de mesa que puede tener diferentes variedades de asesinos y de misterios pues será algo interesante a través del Twitter oficial de Paramount Pictures llegó un video de la nueva película de Sony que contará con la participación de Tails y algunos otros personajes de Sony. No es absolutamente nada de la trama aún, pero llegará en abril de 2022 a los Estados Unidos y próximamente aquí a Latinoamérica. Todavía no tiene fecha, sino acá. Estamos muy pendientes del trailer y de algún avance de esta película. Aparte de la nueva película de Sony, llegará una animación que estará a cargo de Netflix y de Will Brain, una compañía de Vancouver. Tendrá 24 episodios y será apto para todo público. Se estrenará el siguiente año, todavía no tenemos imágenes ni trailers sobre estos personajes que llegaron a través de la plataforma de Netflix. Pero estaremos muy pendientes el siguiente año. ¿Quién pensaría que un corto animado ganador de 25 premios a través de diferentes festivales de animación? Tendría una miniserie, ¿sí? Esto será apoyado a través de una productora francesa y la televisión francesa La historia de un tío llamado Regine Que tiene que cuidar a su sobrina de 11 años que perdió a sus padres en un atentado La niña no se adapta muy bien a su tío y a la forma de vivir de él Pero a través de los escenarios del teatro y su mejor amigo Malcolm Encontrarán la solución para tener una vida muy mejor y encontrar la felicidad que ella está buscando. ¡Hey! Y bueno, y eso fue todo. Eso fue Pasa con un de Noticias tú Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecerán acá en pantalla. Suscríbanse y también recuerden activar la campanita cada vez que subamos un nuevo video. Estén pendientes. Les dejo también una lista de reproducción a este costado de los videos anteriores o noticias anteriores de este canal. Bueno, nos vemos en la próxima oportunidad. Esto es Pasa con un Noticias Tumbo.